Ya, de algo de, de... Ustedes saben que estamos en diciembre ¿eh? Entonces, le eh, digo, perdón, estamos en noviembre Hoy es el día del pavo sí. ¡Llegó el pavo! Ya te sabe eh. Sí, sí, yo con menudo con el, con el pavo vi a Silvio, marca de marcas internacionales como software y cosas así, Silvio Hoy Silvio es tendencia eh. Si Silvio quiere hacer de fiestecita Yo había sido Silvio y tuviera Nueva York ahora mismo Pa claro, no no Lidio no, no, no, porque ya no se hace fiesta carlentina. Allá o por esos sitios así por ahí que usted podía hacer su fiestecita y él podía ir. No hay más, y hace cantar, llegó el pavo y lo invitaban para los programas de televisión de Univisión y todo eso. Porque hoy Silvio sí, está pegado. Hoy todo el mundo con llegó el pavo, vía Molusco, vía Los Foques, vía todo el mundo. Entonces, hoy eh, los dominicanos. Eh, van a celebrar esta tradicional cena de Acción de Gracias de Estados Unidos. Eh, y yo supongo que la gente hará, tú sabes, su, su pavo, trancado. Y si estarán trancados, tienen que analizar, que, porque, sí, porque después de la 10 no hay nada. Después de la 10 de la noche en Nueva York no hay nada, no hay nada. Tienen que estar ahí trancados, ahí escuchando música y eso. Entonces, eso mismo que va a pasar en Thanksgiving. Va a pasar, perdón, el inglés mío, por favor, eh, eh, un inglés flaco, nítido, eh. Thanks sí, eh, si yo ya estaba aquí. ¿Va a pasar 24 igual que aquí? No. No. ¿Usted cree que usted va a estar igual que allá? Como, porque también hoy lo que pasa con los dominicanos. El dominicano allá va a estar trancado con el pavo. Pero el 24 quiere salir. Comienza a programarse, mira, así como usted está pasando tan civil, trancado allá en Nueva York. Así mismo va a pasar tan civil aquí, trancado. Y como usted va a estar trancado, mi amigo y hermano, amigo de este programa, Willy Hierro, hizo una canción, vamos a ver si vemos los videos, donde la gente expresa el apoyo, porque si usted va a estar en diciembre trancado, tiene que escuchar esta canción, me da flaco, para que, para que esté tranquilo. Porque usted, si usted está pensando, que usted va a coger, y que ¿cómo es el flaco? ¿Qué? ¿Aló? Porque llaman, ya, llaman al flaco, dice, eh, después que cenan. ¿Para dónde vamos después de aquí? Oye, así es. ¿Para dónde vamos después de si? No, no hay para dónde vamos. Es que nos vamos a quedar aquí, trancados. Eh. A menos que usted quiera, coger un colchoncito. O oh, un... Oh, ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Un cojín. Y usted se acomode para, para ir para el cuartel. Tiene que estar trancado, tranquilo en su casa. No solo si te cae preso, sino que tiene que protegerse. El entonces, Willy se pensó y dijo: Coño, a lo que. No, palabra. ¿Se me, se me fue? ¿Dominicano, en fin. eh, dijo Willy: Bueno, bueno, dominicano, eh, no podemos. Si así como nuevo año brindaré, habrán canciones simbólicas para cada momento. Entonces, como todas las canciones de, de Navidad, que mañana es viernes, y mañana le voy a, voy, a, voy a hacer un especial de merengue navideño del viernes hasta el 31. O sea, que nos llegue el programa, en el programa. Todos los viernes, o que siempre pongamos clásicos. El viernes que viene son clásicos. Estoy casi ready para tirar el WhatsApp. Entonces, Willy va a ser otra pela, porque la canción de Willy va a ser otra pela. Porque la gente va a acordar de la vez que estuvo encerrado Y va a tener que pasar en Navidad encerrado. Vamos a escuchar a Willy y a los demás videos de la persona que ya está activo esperando su 24 para estar encerrado. Vamos allá. ¡Roll and roll! A bailar, trancao, a bailar trancao vamos a gozar trancao vamos a chupar trancao hueva el hierro mi hierro esto sí está bueno navidad trancao ayer. el nuevo tema de los hermanos viejos eso lío! Van el trancao vamos a gozar el trancao a comer el trancao vamos a bailar el trancao que lindo el trancao a beber trancado, yo aquí en mi restaurante yo vendo trancado. Willy, felicidades, muy bueno el tema maestro Henry. Felicidades, a amanecer trancado, a vender la comida trancado. ¡Fuea! A beber trancado, a comer trancado, vamos a buena trancado y todo lo haremos trancado con Henry y Willy Hierro en San Francisco y en el mundo en esta Navidad. ¡Felicidades! A beber trancado, vamos a gozar trancado, vamos a vivir trancado, vamos a gozar trancado. Hey, mi gente, este es el capitán, Ricky Cepeda, para invitarles a que escuchen nuevos hits de Henry y Willy Hierro santa bebé, y a bebé, estrancado! Vamos bebé, estrancado! vamos a bebé, ¡A bailar trancao! ¡Vamos a gozar trancao! ¡Vamos a bailar trancao! ¡Nos fuimos con ¡Eh! todo! A beber trancao. trancao. ay, yo, un paro de Navidad a beber trancado, a beber trancado, a beber trancado, a beber trancado, a beber trancado, vamos a beber trancado, a bailar trancado, vamos a beber trancao. a beber trancao. Cierro, bomba, navidad. A bebé trancao, a comer trancao, a bebé trancao. Ahí vemos todas las figuras y merengueros y artistas urbanos como vaqueros que van a beber trancado. Es un lío beber trancado, muchachos, porque miren qué es lo que pasa con el bebé. Es Como Es obligado, pero es un lío. Porque el que bebe trancado comienza a poner música, empieza con merengue. Y le da el hilo, merengue, willier, uu, uu, el merengue, gozando. Después pasa a salsa, que ya sabe de salsa, porque son expertos. El que bebe trancado comienza a decir, mira, ese lo grabó el grupo Nietzsche en 1991. Eh, no, esto es la voz, eh, tenía esa canción porque, que escuchas así así eh, es que si usted no escucha, esa que escucha sea así, entonces ya viene a tecerse, -te -te que vuelve y repite la canción de Willy Hierro, a bebé trancado ya porque ya no quiere cerrar más y a lo último le da para escuchar a Ana sea, Ana Gravier y comienza ya triste, y si tiene la mujer fuera, o si vive fuera, ay, ay, ay, ay cuánta, eh, qué lío hizo Willy ahora, la